Vamos a desarrollar la actividad 2 del curso Guardianes de la Democracia. Esta actividad se denomina Actividad Interactiva El Voto. Vamos a resolver una serie de preguntas. Dice: Instrucciones: Usted fue elegido como delegado para una mesa de votación. La misión es asesorar a los suplentes con ¿no? respecto a los diferentes procesos de votación. Para ello, debe dar clic sobre las personas que necesiten ayuda antes del momento de publicar su voto, teniendo en cuenta que si responden correctamente entonces veces a la actividad. Vamos a iniciar y damos clic sobre esta primera persona que podría decir una señora y para responder la pregunta, ¿qué organizaciones políticas pueden suscribir acuerdos de coalición? Respuesta correcta, 11 Movimientos Políticos. Siguiente persona dice, ¿Cómo fue creado el gran consejo electoral? Respuesta correcta, fue creado por medio de la ley 7 de 1888, ya hace bastante tiempo. Muy bien, respuesta correcta. Siguiente persona. ¿Qué ocurre si el candidato inscrito por la organización política muere? Respuesta correcta. Podrás inscribir nuevos candidatos hasta ocho días antes de la votación. Respuesta número B. Siguiente persona dice. ¿A qué rama del poder público pertenece la organización electoral? Opción correcta C, a ninguna rama, ya que es un órgano autónomo. Siguiente. ¿A qué rama? ¿La candidatura del voto en blanco puede ser inscrita? opción correcta, C. Los partidos movimientos políticos son personas con personalidad jurídica que desean promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto podrán inscribirlo y se reconocerá, reconocerá reposición de gastos si fuera el caso. Por último, nuestra última pregunta dice... ¿Cómo está conformada la organización electoral? Opción correcta: de Por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, los delegados del Registrador Nacional y por las registradores distritales, municipales y y sus delegados. Listo, con eso terminaríamos la actividad interactiva aclarar nuevamente que el orden de las preguntas no va a ser el mismo, pero las preguntas en sí sí van a ser iguales. Certificado Electoral, Elecciones de Colombia. Muy bien, asesoró de manera correcta a los sufragantes y contribuyó a que la jornada electoral fuera un éxito, Se aprobó esta actividad interactiva. Damos clic en cerrar y terminamos de actividad. El próximo video la una actividad interactiva, financiación de campañas electorales.